¿Cuál es la mejor zapata? ¿Cuál es la que necesitas para tu bicicleta? ¿Cuál es la que mejor te va a frenar? Ni idea, yo soy experto. ¿Ves? Esas son cosas que no sabes del ciclismo. No, pues, por eso estamos bueno, aquí. Vamos con el segundo vídeo de cosas que no sabes del de ciclismo la bici. y la bici. No era de la bici. O del ciclismo. Oye, ponle un nombre o... de una... Venga. Cosas que no sabes del vi... De... Bueno, ahora el segundo vídeo va a ir dedicado a las pastillas oh, de freno. Pastillas de freno, como decía Estopa. Eh, ah, vale, vale, vale. ¿Vosotros sabéis cuántas pastillas existen en el mercado? Os podéis volver idiota. No, ¿no? O sea, los fabricantes... Hasta, hasta de colores. Los fabricantes nos tienen... pegados a las tiendas de bicicletas. Viene sí, una bicicleta y, y, y no... Bueno, al consumidor que le den, pero a mí el problema, el problema es que las tengo que tener en stock. O sea... Flipar. Sí. Frenos, frenos... Espera, vamos a, Va, vamos, a empezar, vamos a empezar. Los frenos más vendidos de, del mercado. Los de Simano, ¿vale? Simano, montaña. Están las pastillas del Deore. Las pastillas del XT. Que son más anchas. Las del XTR, la, la del XTR son más pequeñas. Son iguales que las de carretera. Y luego con disipador. Y, y luego es están con disipador y sin disipador. El disipador es lo que lleva, lo que sí. sobresale una... ¿Os habéis fijado unas aleticas que salen en la pinza de freno por fuera? Pues eso es el disipador, de calor vale disipador de calor y luego dentro de y Para luego que no se caliente las pastillas luego que hay que explicar a la las de pie. cuatro pistones también el freno de cuatro pistones que llevan otras pastillas distintas y además esas pastillas con disipador y sin disipador y además pueden ser con compuesto eh, orgánico o, o de semi, resina o semi orgánico o de metálica o sea en simano hay como unas 40 referencias distintas de pastillas, ¿vale? según el tipo de freno y, y luego te vas a otras marcas, Galfe, marca top, además de fabricación española Están. Escucha, con, con competición en MotoGP, ¿eh? y en, y en, todo. en Moto2 y en, y en Están Moto3. las grises, luego están las rojas, luego están las verdes, luego están las azules Me parece que estamos carretera. en la película de Matrix, Bueno, la azul o roja, por cierto Vaya... Vaya mojón de película. Vaya dos de horas y media perdidas. Lo, lo mejor de Matrix nuestro vídeo. Eres que, un eh... avioneto. Pues seguimos con la de golfers. Las azules Eso. que eran las de carretera. Las moradas que eran para bicicletas eléctricas. Dependerá, dependerá mucho, Jesús, del uso que le des. O sea, un, un uso muy recreativo para terreno llano, no necesitas gastarte una pasta en una pastilla metálica claro. a ver, la cosa es la siguiente eh, yo por ejemplo en mi bicicleta de carretera llevo los discos de 140 los más pequeños de todos entonces, en una bajada muy larga de montaña tú vas todo el rato tocando, tocando, tocando, tocando entonces se empieza a calentar el disco, se empieza a... empezar a eh, si se calienta demasiado, el líquido de freno, como en las motos, que tú entiendes Jesús empieza a hervir y llega un momento que te quedas sin frenada entonces, lo que, lo que hace el disipador de calor es, es refrigerar una pastilla, que se enfríe un poco más eh, y mantiene la temperatura y, y frena muy, todo el rato muy, guay. Muy bien. Sí. Brutal. La explicación la ha abordado. ¿eh? Una cosa que la gente no sabe. Dime. Porque esto a mí me lo han dicho. Oye, ¿por qué recién lavada la bici me hace un ruido infernal? Cuando llueve mucho te metes por zona de barro o te ha llovido y vas a frenar y se en las trompetas del infierno. Eso se debe a una vibración Cuando la zapata no frena bien en el disco No sujeta bien en el disco Tiende a resbalar Y hace una pequeña vibración que eso genera el ruido Ajá. Y eso pasa pues en esas circunstancias Así es Por cierto, no nos gustan los lavados a presión ¿eh? Vale, ahora, ahora, ahora hablamos de los ahora lavados a la presión de los lavados. Yo ahora llego, llego a una tienda y yo me quiero cambiar las pastillas de freno porque las que llevaba no me han gustado y digo pues quiero otras. Vale. Digo unas que, Y veo hay 200 tipos de, de pastillas. Uf, te vale. tengo que decir el terreno por el que voy o simplemente quiero decir quiero que clave. Eh, tampoco es bueno. Una pastilla que siempre clave, que en cuanto frenes, toques, te clave, tampoco es bueno porque puede provocar alguna hostia. Entonces hace falta... Es trabajo del mecánico el más o menos hablar con el cliente y saber qué terreno vas a hacer, el tamaño de los discos que influye. Sí. Si tienes un disco muy grande, tampoco necesitas una pastilla que, que refrigere mucho, vale. no necesitas una pastilla que frene mucho porque ya el propio disco te va a frenar más. ¿vale? Vale, vale. Tampoco necesitas gastarte en pastillas muy caras. Vale. Una pastilla que funciona muy bien es pues la Galfer. La Galfer de color tanto rojo como, como verde vale. se van a desgastar antes pero la frenada es mucho más potente. Ajá. Y si no, una pastilla metálica de, con disipador o sin disipador, que eso ya depende del disco, que también te va a frenar bastante más. cuando se necesita llevar haga, aunque te haga un poco más de ruido el freno? Vale, ¿Cuándo se necesita llevar disipador? Pues eso, en el caso de que tengas un disco muy pequeño y que tus vale, frenadas vale. vayan a ser muy largas durante o sea, mucho un, tiempo. Un disco de 140 debería de ir con de 34, Debería de ir con disipador. Con sí, con disipador. sin embargo, en carretera, por ejemplo, un disco de 160 de carretera a no ser que vayas a hacer Asturias, que vayas a bajar mm, puertos todo el rato, pues no, no haría falta disipador. Okay, okay, okay. Eh, hay muchas bicicletas de carretera que los discos Hola. se quedan de color como, bueno, de carretera de montaña, que los discos se quedan de color eh, marrón, sí. de que se han quemado, han cogido mucha temperatura y se han ido quemando. En ese caso, hostia, ponte una con disipador o cambia un disco vale, más grande vale, vale, porque vale. ahí estás teniendo problemas de temperatura. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Todo sí, sí, bien, todo bien, gracias. Gracias. Eh, qué majos son los ciclistas, eh que, son, que eh. que nos ven parados y dicen, oye, está, ¿estáis eh. bien? ¿Os habéis caído no? De momento no. Todo ahora bien, ahora, ahora, ahora, ahora llega, nos hemos caído. Ahora llegará, ahora, ahora nos caeremos. Bueno, como iba diciendo, las pastillas son porosas, son como si fueran una esponja. Entonces, si le cae algo de grasa, aceite, al disco, se impregna. Toda la pastilla por dentro y ya no hacer de con, con el disco. Exactamente. Entonces de ahí es cuando viene el guidaco que parecen las trompetas del infierno. Y los lavadicos a presión, el autobrillo uh, cabrón ese que, sí. que dices, oye, la, que cera, la, última, la cera, La sí, última sí. Oh, qué bonito. Olvídate. ¿Cómo me ha quedado el coche? Pero es que <risas> luego vas tú con la bici llena de mierda, pillas la, el jeringazo y dices, no, no, para que no se contaminen, agua normal. Pero el de atrás. Claro, la ha la echado cera. Y, y todo el, el circuito. Todo el circuito. Va a cera. O sea, al primer chorro. Eso sí la lleváis. Y si no tenéis otra opción y tenéis que llevarla. A dos metros. Bueno, y a el primer metros. chorro. El primer fuera. chorro fuera. Fuera. fuera. fuera de las pastillas. Pero que a dos metros tampoco. ¿Eh? Eh, otra cosa de las pastillas. El eh, engrasar la cadena. O sea, el, el tres en uno dice. Voy a engrasar la cadena con tres en uno. ¡Bua! Le das ahí todo esparrame de, de aceite por todos los discos. Cotecico y con el pedal. Exactamente. Y espacico. Y, y, el sobrante, y el sobrante se, se seca un poco Exacto. para que no salpique. Exacto. Ahí. Muy bien. Eh, por este más cosas con las pastillas de freno. Cosas que no sabemos. Sabe ah, las ¿cuándo, pastillas de freno. ¿cuándo tenemos el cambio de la pastilla? O sea, tú te pones a mirar la pastilla. ¿Cuándo? Digo, hostia, ahora hay que cambiarlas. Vale, todas las pastillas suelen llevar unos muñecicos. Que lo que te hace es. como ¿Separar los pistones? Bueno, un poco. Ayuda a que se separen los pistones, ¿vale? Ayuda solamente. Sí. Entonces, cuando se vea que la pastilla, lo que sería el ferodo, lo, lo que sí. frena, está ya muy, muy cerca del muellecico, ¡hostia, cámbialo! cámbialo. Hay no Eso... hay que cambiarlas todos los días, pero hace falta sí. ir controlándolas. Eso siempre que no lo lleves a tu mecánico, ¿vale? Esto me estamos hablando de que te lo hagas tú. Bueno, pues si, yo, si, si, mecánico, lo llevas, si lo llevas al mecánico, siempre no que pueda te las va a cambiar. Claro, o sea, claro. si te... Oye, mirame la bicicleta, sí. te cambio las pastillas. <risa> Está hablando mecánico, claro. ¿vale? Ah, vale, vale, bueno, bueno, pues nada, ¿Eh? Se la lleva claro. a Fernando y si va, pues hay que cambiarla, su te dura, ¿no? ¿Sabes? Y a mí <risa> bueno, nos despedimos espero que os haya quedado claro el tema de las pastillas de disco el o... mogollón de cienes y cienes eh, de pastillas que hay o no os haya quedado claro porque vale. a, mí, a mí no me <risa> queda claro y llevo un montón de años con eso escucha, al final vas al mecánico cámbiame las pastillas que te ponga las que él crea y... exactamente, confía y en y tu es. mecánico que sabe más que tú Exacto. normalmente sabe más que tú Exacto. estás más acostumbrado a ver situaciones diferentes y demás bueno, desde lo alto de la muela ¡Nos despedimos! ¡Hasta chao, chao. el próximo vídeo! ¡Adiós! No sé yo. O sea, las de resina frenan un poco menos que las metálicas. Las metálicas van a frenar más, pero también las metálicas hacen más ruido. Pero las metálicas... Negros. sin discos, sin discos y sin, sin frenos, sin nada. Hay dos por ahí que dicen cómo, cómo dijeron cómo dijeron ¿Qué eran cómo dijeron macho. Que era una, una prueba de carreteros eh, de carreteros con, en con bicicleta de montaña. Cuidado, cuidado, cuidado el nivel cuidado, que hay por ahí de los cuidado, youtubers. Cuidado, hay un nivel hay... es que has metido con la monegro. negro, ¿sabes? Chato, <risas> chatos, es cuidado. Bueno, nos despedimos. ¿Vas a despedirnos? No, ya, no, ¿verdad? no, es que les voy a contestar, hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que son 120 kilómetros y 1.300 de desnivel. Que a lo mejor...